desde el ayuntamiento para, para cambiar ciertas cosas, pero, Dios mío, cuánta basura en este pueblo. Yo no, ya yo no estoy hablando de político, estoy hablando de basura de verdad. Vamos a escuchar lo que dicen los moradores de la urbanización, los maestros que denunciaron la deficiencia de móvil soluciones en esa, en esa urbanización y de las autoridades del ayuntamiento. Vamos a escuchar a Bedoya, que hace tiempo que no lo oíamos. Vamos a expresarlo de forma categórica. Lamentablemente, el Cabildo y el Departamento de Ornato, o la compañía Móvil Soluciones, actúa de espaldas a la responsabilidad y a la eficiencia los moradores de esta comunidad ya están altos, cansados de conversar inclusive con los camioneros de alguna manera alguien también le, le da que algún regalito para motivarlos a esos muchachos a que hagan su trabajo no es obligación del comunitario en este momento, pero se hace cotidianamente aquí en los maestros y aún así Vemos que eh, la forma irresponsable, eh, secuencial de estos jóvenes o de los encargados de enviarlos a que hagan su trabajo en la zona, dice presente. Nosotros realmente estamos agotando los medios legales y civilizados para que se nos escuche. De lo contrario, esta comunidad va a tomar una actitud beligerante entre las autoridades municipales por su irresponsabilidad y su dejadez. No fueron electos para eso. Fueron electos para producir un cambio. Un cambio de saneamiento, un cambio moral, un cambio social y de buenas costumbres. Y hasta ahora, eso no está sucediendo, por lo menos en el municipio de San Francisco de Macorís, y en esta comunidad de los maestros. Sí. Miren, mi hermano David Díaz que Nosotros hemos dicho aquí que si no fuera por él, hay de las relaciones públicas de este gobierno en este pueblo, sobre todo del ayuntamiento. Nos envía esta nota, vamos a ver ese post, el que sigue, señor director, en el que el ayuntamiento municipal, a través de la dirección de ornato y limpieza que dirige Alison Patenden, yo no sé quién es Alison Patenden, ni siquiera ese apellido lo había oído nunca. Supuestamente este, esta persona es la que dirige el departamento de Ornato y Limpieza, pero ni siquiera la conocíamos. Realizó el sábado 20 de noviembre un amplio operativo de limpieza y eliminación de vertederos improvisados en diferentes sectores de San Francisco de Macorís, pero tiene que haber hecho el trabajo porque si David lo dice, yo lo creo. Ahora la basura aquí no tiene nombre. Eso, eso, es, eso, eso es increíble, la cantidad de basura que hay en este pueblo. Pero hay una situación que el ayuntamiento tiene que cuidarse de dos cosas porque si no, todos los que están ahí van a salir amarrados de ahí. Porque hay una compañía contratada a la que se le pagan 5 millones de pesos y si el ayuntamiento carga con otra, con otra, una parte de un presupuesto para la recogida de la basura, esto puede ser malinterpretado posteriormente. Tienen que cuidarse de eso. A nosotros nos ha llegado una serie de documentos en los cuales el ayuntamiento municipal está licitando una serie de equipos para la recogida de la basura, entre ellos el proceso de adquisición de los servicios, o sea, de, del alquiler de tres camiones compactadores para la transportación de residuos sólidos por un periodo de cinco meses. Van a alquilar tres camiones compactadores por cinco meses para recoger la basura en esta época, parece que en este trayecto de, de fin de este año y principio del otro. Pero además van a hacer una serie de trabajos de pavimentación y de todo esto, están contratando eh, materiales, eh, equipos pesados. Pero de todo esto tiene que cuidarse porque con lo que hicieron, o lo que están haciendo, yo no sé si lo han acabado porque eso no lo han dicho, lo del camino del vertedero, ahí hay una cantidad de comida, 3 mil comidas, por ejemplo, en un mes, que se gastaron ahí porque en esto que se comprometió Siquio a que obra pública iba a poner los empleados y el ayuntamiento iba a poner las comidas para la rehabilitación del camino del vertedero, pero que ¿Cuántos empleados son estos que, se, que en un mes se llevaron 3.000 comidas? ¿Cuántos empleados es que le mandó obras públicas? ¿Y por qué en un periodo de tiempo tan largo en el que han estado ahí en ese vertedero, estos tres kilómetros no lo han, no lo han terminado? Con esto se hace una carretera como la que dijo el Penco en este tiempo en el que están llenando de material simplemente tres kilómetros. Pero bueno, esas son las cosas de los políticos. Vamos a ver dos ejemplos de la situación de la basura en San Francisco de Macorís. Nada más trajimos por cuestión de tiempo estos dos ejemplos. La Toribio Camilo y los alrededores del, del mercado municipal. Vamos a ver primero, señor director, la Toribio Camilo. Lo acumulo de basura aquí en la Toribio Camilo, señores. Tengo tres días denunciando esta situación aquí en la Toribio Camilo y esto es para adelante y para adelante. Ya ustedes saben. No sé qué va a pasar con el síndico. Caramba. O sea, Manuel, de nuevo, hágame un llamadito ahí hay síndico que mande hoy todas las esquinas están con esa rumba de basura vea, mire hágame el favor, un llamado la Toribio Camilo, pa' irte atrás bueno vamos a vamos a darle paso a Ramón buenos días Buenos días, San Francisco de Macorís. buenos días, San Manuel. José sea, Manuel, yo no entiendo en este pueblo qué tanta basura es la que hay. Entonces, ¿dónde están los camiones que tienen Movisoluciones? Bueno. Porque antes ahí habían esos camiones y no se veían, antes de Soluciones. oíme bien, ahí se veían todos los camiones y aquí no había basura, no se veía basura, se veían, pero poquita la gestión de su hermano? No, no estoy hablando de la gestión, sí, en la gestión de, de Feli, en la gestión de Ale. ¿De que Ale llegó ahí? ¿Que vendió eso? ¿O que o que privatizó eso, amor? Esto se jodió, esta vaina. ¿Lo entiendes? Porque este pueblo está lleno de basura. Así como está lleno ese ese ayuntamiento, porque ese ayuntamiento ahí lo que hay es basura de funcionarios, papi, déjame decir. ¿Cómo? lleno de bastura de funcionarios son, son bastura esos funcionarios que hay uh -huh. porque yo digo el día poño, que yo voté por eso asqueroso espérese no, no, no tranquilo eso también me incomoda porque ellos se creen de que tienen un callito se creen que son dioses estábando está de porquería que hay ahí no, péreme, que se le sube el azúcar temprano yo gracias a Dios no sufro de nada. Ah. Gracias a Dios, Emanuel, yo no sufro de nada. Okay. Lo único que es que me duele estos bandidos? Estos bandidos que se creen una cosa, sabiendo uno quiénes eran, esos bandidos bandoleros, bandos sin vergüenza, todo. <risa> okay. De ok. Vamos a ver el caso de los alrededores del mercado, señor director. miren este basurero en la calle Bonó, casi esquina arriba. Frente a frente al abejero del lado de la Bonó. Miren eso. Qué rata de cuando vale no se veía eso.